Ya lo tenía pensado varias noches llorando No queriendo me morir con la navaja en mano Acabo de escuchar una canción que realmente me trajo algo positivo Ya que habla un poquito dentro de esa canción sobre mi persona Y sobre las canciones de las cartas Sad por no decir el otro nombre que ya todos sabemos pero me gustaría que la pudieras escuchar si tuvieras la oportunidad te voy a dejar acá el link como te digo no habla toda la canción de mí habla más que nada sobre un sueño que persigue esta persona el artista se llama Joel Razo su canción se llama Sueño tras Sueño y dentro de todo lo que narra habló algo muy interesante que realmente me, me, me dio muchas ganas de seguir haciendo las cartas sad porque mucha gente me decía que a lo mejor no era algo positivo lo que yo dejaba en el mensaje sin embargo, yo creo que lo dejaba al aire y quien quisiera tomarlo como una experiencia de alguien más para no hacerlo, eh, estaba bien, yo creo que ese era mi mensaje. Gracias a este artista, pues puedo darme cuenta que no estaba tan errado y te explicaría el por qué, pero mejor me gustaría que lo escucharas. La canción, como te digo, es de Joel Razo y te voy a poner nada más una partecita, va a estar apareciendo aquí abajito en la, en la pantalla para que la escuchemos un ratito. Voy a pausarla por momentos para ir analizando quizá lo que va diciendo... Y pues espero que te guste. Quise futbolista hacerlo. Luego llegó una enfermedad en el abdomen Pensé en el cáncer en los tobillos, las rodillas, las lesiones de esos tiempos fueron los. El mismo me deprimí, se me perdieron las opciones, hasta ese punto te puedes dar cuenta que Joel Razo en este caso era una persona que vivía bien, que le gustaba el fútbol por lo que narra en la canción con anterioridad, pero por una enfermedad empezó a tener ciertas complicaciones en las rodillas, dolores en el abdomen, realmente no explica cuál fue su enfermedad, sin embargo creo que sí la pudo superar, sin embargo vuelvo a repetir el sin embargo que se me queda aquí pegado, o sea a pesar de superar la enfermedad por lo que yo entiendo, eh Mentalmente o emocionalmente se sentía Devastado por, por el cambio Tan radical que tuvo hacia su persona Continuemos un poquito Ya han pasado hasta ese punto nos cuenta un poco más por lo que entiendo una visoría eh, tengo entendido yo que es cuando vas a hacerte unas pruebas de, de, de rendimiento en cuanto al fútbol o a cualquier deporte y algún visor te puede checar, te puede jalar si juegas bien, entonces veo que se apasionaba tanto por el fútbol y es algo interesante ya que yo también me apasiono por el fútbol, compartimos ese mismo gusto, pero aquí como dice le voy a regresar un poquito, pensando en regresar al colegio, pero a la vida le perdí sentido pensando en el suicidio por lo que veo se puso a trabajar, ahorró su, su dinerito para intentar volver al colegio sin embargo ya no le encontró como que el chiste o ya no ya no tenía esa chispa por querer aprender más dentro de y como dice aquí le perdí el sentido pensando en el suicidio punto interesante ya lo tenía pensado varias noches llorando no queriendo me morí con la navaja en mano oh, hasta que un día escuché a salen ra su carta suicida la primera esto es a lo que quería llegar y por lo cual me, me da muchísima alegría oír la canción, Joel Razo me contactó hace tres meses más o menos porque me contaba que quería grabar, yo como les comento soy productor musical, bueno productor audiovisual al final del día y, y con gusto acepté, al final del día pues él yo creo que ha sido de los mejores clientes que he tenido porque es responsable porque se compromete a su música, porque no la toma como que ah sí, sí, sí, ajá, vamos a hacerla no, no, no, veo que él se compromete realmente por eso me ven a mí compartiendo su música Porque realmente siento que puede Puede, puede despegar Me gustó mucho esto, o sea, como tal Yo supe que escuchaba mi, mi música Y por eso es que me conoció y me contactó No sabía, pero no sabía su historia De su persona, su personalidad Su comportamiento, su actitud, entonces al ver Esto que, que ya había pensado realmente En el suicidio, es un tema bastante delicado Bastante fuerte eh, Explicaba ahí que tenía este, la navaja En la mano, o sea, el hecho de Pensarlo realmente te da mucho de que hablar una cosa es inventarte tu historia de que me siento mal y otra cosa es realmente sentirte con esa depresión y tratar de pensar constantemente en eso yo creo que eso ya es bastante grave y me da mucha alegría eh, que dice que hasta que un día escuché a Silent Rap y su carta suicida la primera, la primera carta suicida es la que más me gusta por el mensaje que deja, yo creo que esa era mi intención como hacerle ver a las personas que realmente pensaban en el suicidio que no era una alternativa viable porque solo dejaban más daño para sus familiares y si realmente vivieran en primera persona lo que está viviendo su entorno entonces se arrepentirían inmediatamente, al menos esa es mi forma de ver las cosas, es por eso que esa canción digamos que marcó un antes y un después dentro del canal porque gracias a eso llega Llegaron más personas y como yo le decía en otra canción mía que subí hace una semana, hablar del suicidio eh, me dio una nueva vida. O sea, al final del día no era una experiencia porque yo nunca lo pensé, sin embargo me imaginaba en las personas que sí y quise hacerlo. Entonces, al escucharlo se me puso la piel chinita. Realmente me está hablando de, de, de vida. Continuamos con lo último y como les digo, si gustan escucharla, el link está en el canal, de verdad, me gustó mucho la canción. sueño de cantar hasta ahí le vamos a dejar, pero a eso voy eh, dice que le inspiré a hacer una canción y darle una nueva oportunidad y yo creo que eso es con lo que me voy en este video, a veces dudaba si realmente podía transmitir algo, pero veo que sí se pudo, dudaba mucho de si valía la pena continuar con esto, pero tan solo el simple hecho de haber, no puedo decir que he salvado una vida, porque yo no realmente yo no, yo no la salvé, yo no sé si sí llegó a ese punto, si no yo no la salvé, yo simplemente hice lo mío, si sin esperar como que mucho a cambio y de momento tuvo un boom esa canción y no solo él, les juro que muchas personas se han acercado a mí por Whatsapp y me han dicho eh, lo que les sucede y lo mucho que les ayudan las canciones por eso las continúo haciendo, porque mucha gente me dice que no vale la pena hacerlas, que solo orillo a la gente a, a hacer tonterías, pero muchísima más gente me ha hablado personalmente para agradecerme, porque realmente les ha marcado como que un antes y un después no me quiero enredar más en esto, de verdad Joel, muchísima fuerza y muchísima Gracias por confiar en, en, en, en mi calidad del trabajo Sabes que aquí tienes un amigo en cualquier momento Independientemente de si dejemos de trabajar Aquí andamos para lo que se ofrezca Sin más pues me despido del video Ojalá y puedan escuchar la canción Vale la pena oírla